En este video vamos a analizar cómo podemos conectarnos al servidor de la intranet para poder compartir archivos, ya sea para subir o descargarlo. Primeramente, como observarán en pantallas, yo aquí tengo descargado una aplicación que es ese file Explorer, me ha dado muy buenos resultados para poder hacerlo. Y lo que vamos a hacer para poder conectarnos es desactivar los datos móviles y activar la conexión Wi-Fi a qué red es la que nos vamos a conectar y alguna que sea del colegio que esté disponible. Estamos trabajando con puntos de acceso del Colegio Central Universitario. Una vez que nos hemos conectado, en este caso al Access Point, que tiene ese nombre, accedemos a la aplicación y luego, en el menú principal, vamos a ir, eh, no a local, sino a la parte de red y dentro de red a la opción LAN. Aquí no aparece nada para hacerlo de forma rápida antes de buscar los dispositivos vamos a agregarlo manualmente ahí nos dice que no hay conexión a internet, no hay problema porque no necesitamos internet sino solamente la conexión local de la intranet así que vamos a nuevo para agregar el servidor y ahí nos pide que ingresemos la IP la IP es el número que permite al servidor comunicarse con las demás computadoras, o celulares en este caso. Eh, la escribimos y el nombre de usuario para los alumnos es alumno en singular eh, sin clave y le damos OK. Como podrán ver, se agregó sin problemas, de forma rápida. Eh, cuando accedamos vamos a poder ver las carpetas que contiene el servidor. Ustedes van a ver que la primera dice que es público y las, y las demás eh, hay muchas que son de los profesores. En la carpeta público se pueden cargar o descargar archivos, independientemente qué rol tenga uno, ya sea alumno o profesor. Pero, en el caso de carpetas de profesores, estas tienen permisos especiales. Quiere decir que los profesores podrán descargar o subir material, pero los alumnos solo podrán descargarlo. Por ejemplo, en el caso de la profesora Claudia Viverti, si entramos ahí, nos muestra las carpetas que tiene dentro de su carpeta principal, y bueno, vamos a ingresar a la carpeta 2017 y vamos a descargar el archivo de Word que dice crono y objetivos 2017, lo marcamos y ahí lo podemos ver eh, porque ya lo había descargado antes en realidad, pero lo que podemos hacer es seleccionarlo y desde más le damos a copiar a y aquí nos va a dar la opción en donde queremos copiarlo lo podemos hacer desde, eh, eh, por ejemplo, yo he elegido hacerlo en la carpeta Downloads. Le doy OK, me dice que ha sido satisfactorio, y si después retrocedo eh, y examino justamente acá en la parte local y me voy a Descargas, ahí lo tengo al archivo.